Me toca mostrarles algo delicioso, y yo creo que más de alguno de ustedes ha probado alguna vez. Tiene que ver con este pequeño arbustito que tenemos aquí, justo delante de nosotros. La zarzamora es un arbusto originario de Europa, norte de África y el sur de Asia. Se estima que fue introducido a nuestro país a fines del siglo XIX, para ser utilizado como cerco vivo o como una muralla de plantas. Su nombre científico es Rubus ulmifolius. Las condiciones ambientales de Chile han permitido que esta especie exótica se haya diseminado ampliamente en el país, considerándosele una plaga agrícola que invade igualmente ambientes naturales, especialmente bordes de bosque nativo. Está presente en nuestro país desde la región de Coquimbo hasta la región de Magallanes. Y en Ñuble está presente desde el nivel del mar a la cordillera de los Andes. Su fruto, la zarzamora o mora, es comestible y está formado por muchas pequeñas drupas arracimadas y unidas entre sí, lo que formaría una polidrupa, que en botánica una polidrupa es un fruto agregado, Drupas pequeñas se insertan en el mismo receptáculo, resultan en un fruto compuesto de pequeños frutos a su vez, es decir, como un fruto hecho de pequeños frutos. La mora es de color rojo tornándose al negro purpúreo al madurar, y su sabor es agradable aunque algo agrio. Mide de 1 a 2 centímetros de diámetro y es muy apetecido en pastelería, en elaboración de jugos y mermeladas especialmente... Y a veces también en vinos y licores. Seguro que has probado alguna mermelada alguna vez. Sus hojas disecadas, utilizadas como infusiones, tienen propiedades astringentes antisépticas urinarias y bucales, y también diuréticas. La mora negra o zarzamora contiene sales minerales y vitaminas A, B y C. Por su alto contenido de hierro, es utilizada para prevenir y combatir la anemia. ¿Conocías la zarzamora?